Buenos días, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Este, hoy quiero hablarle un poquito sobre una emoción que a mí particularmente he tenido que trabajar mucho. Quizá como diría mi mamá con su refrán, que yo siempre estoy usando por ahí, que me ha dado bastante dolores de cabeza. Así que... Quería compartir con ustedes hoy algunas ideas, reflexiones, pensamientos que he sacado a lo largo de estar en este trabajo con la emoción del resentimiento. Así que quizá muchos de ustedes como yo han sido miembros activos del Club de los Resentidos en algún momento de su vida. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo se manifiesta, qué es esto, qué es esto que llamamos resentimiento, cómo se manifiesta cómo nos afecta y mirar algunos consejos o alguna sugerencia para poder trabajar con él. Así que vamos, vamos a ello. Así empezamos empezar qué vamos a definir qué es resentimiento. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vemos el resentimiento? ¿Qué es esta emoción de resentimiento? ¿no? Y es una el resentimiento, es una, podríamos decir, una experiencia emocional en la cual mantenemos viva una situación difícil que nos ocurrió, en la cual sentimos que fuimos ofendidos o que nos causaron daño, y que nosotros no estamos satisfechos en la forma en cómo reaccionamos en el momento que pasó eso. Así que es importante que algo del pasado, es un, una característica de resentimiento. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? O sea, nos sentimos inconformes con algo que pasó y ¿qué hacemos? Pues con esta mente creativa que tenemos, empezamos a crear escenarios y a revivir la, la situación, pero imaginándonos cómo sería, como nosotros quisimos haber respondido en ese momento. ¿Y qué hacemos con esto en realidad? Lo que estamos es re sin resentir, ahí viene la palabra resentimiento, resentir. Volver a sentir, volver a vivir, volver a revivir una situación que fue dolorosa. Así que si nos paramos aquí y lo pensamos un momentito, es como un poquito loco de nuestra parte y como creando un, autosufrimi un autosufrimiento nosotros mismos. Porque ya la emoción, pas la situación pasó el daño que sentimos también ya está ahí, y no podemos hacer nada para cambiar eso, porque ya pasó. Entonces como un poquito, como yo digo, un poquito loco, ilógico, pero es lo que hacemos. O sea, nos quedamos ahí y nos ponemos como, yo no sé, ahora voy a decir algo que lo más seguro va a reflejar, va a calcular mi edad ahora cuando le hable de esto, pero... Yo no sé si ustedes recuerdan la época de los tocadiscos y cuando existían los LP, de, de se llamaban LP que eran los discos de pasta dura, de plástico. Y bueno, algunos de esos tocadiscos, de los tocadiscos eran, todavía no, no eran ni tan manuales, uno tenía que ponerlo con la mano encima para que empezara a oír ese disco. Y si por alguna razón ese disco se le hacía un rayazo así de forma transversal, se quedaba rayado y cuando llegaba ahí empezaba a repetir lo mismo. Por ejemplo, ay, que tú, que me hiciste sufrir, me hiciste sufrir, me hiciste sufrir. Y así hacemos nosotros con esto de resentimiento, ¿no? Un poquito nos volvemos como un, un tocadisco de una situación que ya nos pasó, que nos dolió mucho y nosotros la volvemos a revivir, la volvemos a traer al presente continuamente, continuamente. Y sí, eso es doloroso y ¿sí? es un poquito, como yo digo, de auto en nosotros mismos, ¿no? Y ahí es cuando convertimos un dolor en sufrimiento, en un sufrimiento prolongado. Entonces, esa es la realidad. Este, pasó la situación, está ahí, no hizo daño, y nosotros volvemos otra vez a repetirla, repetirla, repetirla. ¿Y qué hace esto? ¿Qué puede hacer esto? Esto hace que eso, de alguna manera se perpetúa en nuestra mente y se queda ahí fijo como que encajamos no nos permite tampoco, no tenemos apertura para ver otra faceta de la persona de quien recibimos el daño porque la la encajonamos, la encuadramos en un en un concepto y algo peligroso es que cuando nosotros estamos recreando esos escenarios muchas veces ya no estamos mirando la realidad como la vivimos en su momento, sino que empezamos agregarle cosas, agregarle nuestras propias percepciones. O sea, ya estamos mirando una realidad distorsionada, donde nosotros le, le, le, le ponemos elementos, donde eliminamos cosas que no van a sustentar la postura que nosotros tenemos de enojo o de deseo de venganza contra la persona. Y muchas veces, la verdad es que empezamos a descartar características o cualidades buenas de la persona, porque queremos enfocarnos en lo que fue malo, en lo que a nosotros nos hizo daño. Y muchas veces, tristemente, descartamos personas de nuestras vidas por situaciones que son hasta que sí fueron dolorosas en su momento, pero no fue algo tan, tan contundente como para sacar una persona de nuestra vida. Y muchas veces sí hacemos eso. Así que por eso digo que es una emoción compleja, complicada. Porque está rodeada de muchas otras emociones, o sea, tiene un baile muy armonioso con otras emociones, como es el enojo, como es el rencor, como es la culpa, como es la venganza, como es la envidia. O sea que sí, es complejo porque a veces estamos, no, no reconocemos que estamos, que estamos metidos en el, en el, en el resentimiento porque nos enfocamos quizás en el enojo y pensamos simplemente estamos enojados, pero no. Una clave para saber cuando estamos ya entrando en esta fase de resentimiento es que podemos revisar cuáles son los diálogos, los diálogos internos que nosotros vamos creando estas, estas emociones. Normalmente estas emociones se van construyendo, pues el lenguaje es parte de nosotros, lo que nuestro pensamiento está también construido con lenguaje. Y nosotros empezamos de cierta manera a construir una emoción con frases o afirmaciones que nos vamos diciendo. Y yo pienso que sería muy útil que diéramos como un breve paseo por cuáles son esas afirmaciones o frases que, que hacemos en nuestro diálogo interno cuando estamos en este proceso de, de ir construyendo la emoción de resentimiento en nosotros, ¿no? Y son una frase que, que quizá a nosotros nos pueden parecer familiar o no pueden hacer sentido. Pero yo creo que lo importante que podemos sacar de esta frase es que nos pueden ser, servir de, como una especie de, de alerta para saber cuándo estamos ya entrando en el terreno de, de, de resentimiento. Así que la primera frase que solemos decir, no es, eh? Alguien hizo algo que me perjudicó en el pasado. Así que el resentimiento, tomemos nota, el resentimiento tiene mucho que, tiene que ver, de hecho, tiene que ver con hechos del pasado. Alguien hizo algo y yo fui la persona perjudicada. Ese es el primer discurso interno que nosotros empezamos a darnos, ¿no? A nosotros mismos. Después, en segundo lugar, empezamos a decir, esto que sucedió fue injusto. ¿Mm? entonces no viene ahí el deseo de hacer justicia y este, deseo de hacer, este sentido de, de injusticia que sentimos muchas veces ¿de dónde viene? viene mayormente de no haber podido expresar el enojo o la emoción que sentimos en el momento cuando cuando nos sentimos agredidos ¿y por qué no podemos expresar ese, ese, ese enojo? lo más probable es porque no sentíamos que teníamos poder, porque teníamos, sentíamos que la, esta, la persona que nos estaba haciendo daño a nosotros tenía un poder sobre nosotros. Podemos imaginar, por ejemplo, un, un niño que es abusado por una persona adulta, está totalmente indefenso, no, no, no, no tiene cómo responder, no, no, no siente que la capacidad se siente aplastado. Igual también puede ser, otro caso puede ser que tú estés, siendo acosada por, por tu jefe o tu jefa y tú tienes temor de perder tu medio de subsistencia y eso hace que tú te contenga y reprima lo que tú sientes, expresar lo que sientes en ese momento y eso hace que se vaya como condensando ahí en nosotros eso esos vestigios para, para ir creando esta emoción de resentimiento. ¿no? Entonces, la, la tercera afirmación o frase que, que podemos estarnos diciendo es que lo que sucedió no cumplió con lo que se nos había prometido o no cumplió con las expectativas que nosotros esperábamos que se cumpliera. Así que el sentimiento de, de injusticia nace de una promesa no cumplida muchas veces. ¿no? Y no tiene que ser una promesa explícita, también ahí cae la, la, la promesa implícita. Que muchas veces hay, hay cosas que asumimos por la sociedad que se espera, o sea, tú no esperas que la gente no espera que estemos robándole a otro, si tú te casas no espera que tu, tu pareja te va a maltratar o a golpear. Son es promesas implícitas, ¿no? Tú piensas que te va a tratar con cariño, con amor. Y así está todo eso en ese conjunto ahí de, uy, no pasó lo que yo tenía, la expectativa que yo tenía, lo que se esperaba socialmente que ocurriera. ¿no? Así que allí, así con estas tres primeras afirmaciones que estamos mirando de que Reconocer que fue un hecho del pasado que nos dolió, que lo que sucedió fue injusto y que lo que sucedió no cumple con nuestras expectativas. Todavía con estas afirmaciones no estamos en el terreno de resentimiento. Y es bueno saber eso, porque si ya detectamos esta, que estamos en este diálogo interno, ahí podemos hacer un alto y evitar caer en el resentimiento, ¿no? Pero eso se lo dejo ahí como para tenerlo presente, ¿no? entonces Vamos con la siguiente frase, que, no, que en esta construcción que estamos haciendo, con este diálogo que llevamos. Y es cuando nos decimos, eso que sucedió no debe haber sucedido. Eso no tenía que haber pasado. Esta es una frase de mucha importancia, porque es lo que empieza a dar lugar para que vaya surgiendo el resentimiento y aquí se trata de que de no aceptar lo que ya sucedió y esto es lo que hace que no aceptamos lo que sucedió y la mantenemos vivo reviviendo y masticando rumiando lo mismo en una negación de un hecho que ya está consumado por decirlo de alguna manera no ese hecho ya está consumado está ahí pasó y querer cambiar algo que no podemos cambiar nos crea un desgaste interno fuertísimo y esto es el primer paso para empezar a generar resentimiento. Esta negación, esto de esto no debió pasar, esto no debió pasar, esto no debió pasar, porque debió ser así, porque debió haber respondido así, porque debió haber actuado así. ya ahí empezamos. Con esta frase estamos empezando el ciclo de resentimiento. Pero hay dos frasecitas más para completar este ciclo. Y la próxima es cuando decimos no hay nada que podemos hacer para solucionarlo. Así que ahí vemos la tensión como que se crea entre la frase anterior, de esto no puede haber sucedido, o sea, nos negamos a aceptar algo que pasó, pero por otro lado, me niego, me resigno a hacer algo para cambiarlo. Así que ya estamos acercando nuestros pasitos un poquito más al terreno de resentimiento. Y por último, es cuando decimos... La persona que me provocó esto debe de pagar. Hay este sentido de justicia o este sentimiento de rencor o de venganza. Muchas veces de querer ver al otro sufriendo. Incluso este sentimiento es una emoción muy fuerte porque se, se desatan muchas otras emociones ahí de nuestro interior. Porque la venganza es una emoción fuerte donde perdemos todo nuestro ímpetu de, de, de amor compasivo y de querer beneficiar a otros sino que es una emoción que viene y nos domina y queremos ver al otro sufrir cuando en realidad aunque el otro sufra eso no va a resolver lo que nosotros pasamos no va a quitar el dolor que nosotros sentimos así que así, con esta con esta última frase es como con lo que se llama ya el resentimiento. Ya ahí estamos metidos en, en esta emoción de resentimiento. ¿no? Así que ver al otro sufrir no va a reparar el daño que nosotros sufrimos. Debemos tener eso pendiente, ¿sí? Y podríamos pensar que pues, ejemplo de que no causan resentimiento. Son muchísimos, y estoy segura que cada uno de ustedes, solamente con dar una miradita va a encontrar muchos. este Pero podemos mencionar algunos para ubicarnos más en, en, en a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, puede ser un desprestigio profesional, una agresión, una calumnia que hacen contra nosotros. Y puede ser algo tan sencillo como que va a haber una actividad que es en tu familia, y a ti no te invitaron. Y ya con eso tú creas, quizás <risas> alguna no mucho le estás sonando, puede parecer sencillo pero sí, cosas tan sencillas como eso a veces nos llevan a unos estados este, emocionales que son muy dolorosos. O, sea, o alguien, cuando hay por ejemplo con envidia, algún compañero del trabajo recibe un reconocimiento y nosotros cogemos resentimiento contra esa persona o la persona tuvo un ascenso que nosotros... Esperábamos que fuera para nosotros y no tiene otra persona. Y cogemos un resentimiento con la persona por algo que ni siquiera la persona hizo algo directamente para afectarnos a nosotros. Pero enfocamos nuestra, nuestra neurosis, por bueno, decirlo de alguna manera, en esa persona y creamos un resentimiento fuerte. Así que es una emoción compleja, muy, muy, muy compleja y que definitivamente... Nos causa muchísimo desgaste emocional, nos causa frustración y eso, claro, tiene efectos en nosotros. Así que vamos a ver cómo, ahora vamos a explorar un poquito qué efecto tiene esta emoción en nosotros, ¿no? Cómo nos afecta el resentimiento. Así que, si ponemos un poquito dramático, podríamos decir cómo nos amarga la vida el resentimiento. Y sí, la verdad es que no amarga la vida de cierta manera, ¿no? Así que vamos a señalar algunos alguno de los que podemos pensar que son como un poquito así más relevantes, pero seguro que hay muchísimo más y que cada uno de nosotros después podemos sentarnos y, y hacer nuestra lista este, personalizada de, de cómo el resentimiento nos ha amargado la vida en algún momento del pasado o incluso en este momento si estamos pasando por un resentimiento actualmente, ¿no? Entonces, el resentimiento nos hace enfocarnos en la cosa que nos hace sentir mal. Emociones negativas como el odio, el rencor, la venganza. Todo esto surge, florece con el resentimiento. También nos sentimos impotentes ...ante una persona o una situación. Y esto a su vez... ...hace que nos sintamos vulnerables. Y... ...bueno ya anteriormente... ...estuvimos por ahí... En, ...aquí en Facebook... la plática sobre la... ...vulnerabilidad... De, ...de Verónica Fernández... ...que les recomiendo... ...si no la han visto... ...que también... ...se den una vueltita por el canal... ...y la vean. También otra... La forma de cómo nos afecta el, esta emoción de resentimiento es que no, nos mantiene atado al pasado y cuando estamos atados al pasado, estamos estancados, no, no podemos progresar, así que esa es otra, otra forma de cómo nos afecta, ¿no? Y otra es que al no ser capaces de olvidar la ofensa o el dolor que recibimos, ¿qué hacemos? prolongamos el dolor y el sufrimiento, lo prolongamos, así que otra cosa es que, como ya dije anteriormente, nos consume muchísima energía, tanto física como mental, y cuando estamos en estos rollos de resentimiento, nos sentimos agotados, nos sentimos frustrados, Así que muchas veces cuando decimos, ay, tengo un cansancio, no sé de lo que es. A mí me ha pasado muchas veces que me siento cansada, pero no sé, porque yo no he hecho nada de que me canse. Y cuando me pongo a revisar claro, estoy ahí rumiando alguna situación que fue un poquito complicada. Y estoy ahí rumiando, rumiando, rumiando, repitiendo, repitiendo, repitiendo, dando vueltas como en un laberinto sin salida, porque eso es lo que... Básicamente hacemos con el resentimiento, nos metemos como en un laberinto sin salida y seguimos circulando buscando salida, buscando escape, buscando por dónde movernos. Y estamos ahí tiempo, tiempo, horas y horas invertidas en eso. Y eso es agotador, física y mentalmente. Así que también otra cosa súper importante es que con el resentimiento afecta nuestras relaciones. No solamente la relación con la persona con quien tenemos eh, la diferencia, sino con nos, nuestras, otras, nuestras otras relaciones, porque este estado de, de estrés, de ansiedad, de enojo, claro que va a afectar las otras relaciones que tenemos alrededor. Claro que las va a afectar. Así que esto vemos que también entonces nos no desestabiliza emocionalmente. Y... Por último, para hacer la lista tan extensa, esto terminando, termina afectando nuestra salud física. Nos causa estrés, nuestra salud física y, pues, y, digamos, nuestra salud mental. ¿no? Así que eh, eh, estas son algunas de las de la manifestaciones, el efecto que vemos que tiene nosotros cuando estamos involucrados en esta emoción de resentimiento. También hay un, un efecto que puede manifestarse con el resentimiento y es la agresión pasiva. ¿Y qué, qué agresión pasiva? Cuando no podemos decir algo directamente, buscamos maneras negativas indirectamente de hacerlo saber. Y son podemos señalar muchísimas formas en cómo se manifiesta la agresión pasiva, puede ser en, en forma fí física un poco violenta como tirar puerta con mucha fuerza, dejar caer cosas, romper cosas, hacer ruidos innecesarios, este, y, y hacer cosas que sabemos que molestan a la persona contra la cual tenemos resentimiento, este, hacer bromas, Hacer, hacer insulto disfrazado de broma, eso también se da mucho, el sarcasmo se pone a flor de piel, <risa> chiste este, pesado, chisme sobre la persona o alrededor de la persona, este, también podemos entrar en, en actitudes que, relacionadas con nuestra responsabilidad. Por ejemplo, aceptamos hacer cosas que, que nunca hacemos. Tenemos retraso constante. Retrasamos intencionalmente entrega de proyectos, por ejemplo, en los trabajos, como boicoteando cosas. Este, avergonzamos intencionalmente a las personas con las cuales sentimos resentimiento. A veces tenemos la sonrisa forzada. Mm, sí, mm, estoy aquí, pero con una sonrisa forzada. Son... En el, por mencionar algunas, pero sí, el resentimiento promueve de cierta manera que podamos caer en una actitud de agresión pasiva. Así es que también, eso es un efecto que tiene el resentimiento en, en nuestra vida. ¿no? Así que realmente, mirando todo esto, el resentimiento definitivamente nos debilita. Y lo que estamos haciendo con el resentimiento es intensificando un sufrimiento innecesariamente. Sí, reconocemos que recibimos un daño, reconocemos que nos dolió, pero no tenemos que seguir raspando la herida, cha -cha, constantemente, una y otra vez, convirtiendo el dolor en un sufrimiento constante y prolongado. Ya eso es, podemos... Es decir, la persona me hizo esto, estoy resentida. Pero esta parte somos nosotros los que estamos causándonos ya sufrimiento. La persona no causó el sufrimiento cuando ocurrió la, la acción, ¿no? Pero este revivir, resentir, lo estamos provocando nosotros solos. Nosotros mismos estamos provocándonos ese dolor, ese sufrimiento. Así que esto me hace recordar y, y quiero dejarle. De, Compartirle, este, leyendo, buscando información ahí, me encontré con una frase que dijo Nelson Mandela cuando salió de la prisión. Se la quiero leer para decírsela correctamente como es. Él dijo, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, Seguiría siendo un prisionero. Así que no seamos prisioneros nosotros mismos de nuestra afán por seguir manteniendo viva una situación que ya pasó. Nosotros tenemos la clave para salir de ese círculo vicioso en que nos metemos con el resentimiento y ser libre de esta emoción tan y tan dañina. ¿Y cómo...? de qué manera podemos trabajar para trabajar con esta emoción, de qué manera podemos enfrentar esta emoción para, para salir de ella, para irla sacando de nuestra vida. <risa> este, lo primero que tenemos que reconocer es que para trabajar con el resentimiento se requiere valor y un deseo de querer cuidar nuestro ambiente emocional interno. para que este estado mental no nos consuma tanta energía. Y por algo que, alguna sugerencia que, que quizás podemos ir implementando en el camino y ver si no funciona, si no nos funciona, qué tanto nos aporta, pero se la quiero compartir y que ustedes tengan la, la, la oportunidad de, de, de en algún momento poder explorarla si están pasando por un momento de resentimiento. Y lo primero que yo pienso es que debemos tener honestidad emocional y reconocer que estamos sintiendo resentimiento. Muchas veces no queremos reconocerlo. Y claro, por lo que implica. Así que a, a veces muchas de las estrategias que usamos con el resentimiento, estrategia no saludable es negarlo. O decir, sí pasó, pero ya yo, yo lo resolví o sí pasó, me dolió, pero a mí no me afectó, o ya lo resolví. Eso no es saludable si todavía lo, te, lo estamos viviendo y sintiendo. Así que aceptarlo y querer trabajar con él. Yo creo que es el primer paso que tenemos que, que hacer para trabajar con esta emoción de resentimiento. Sí, porque si nos ocultamos de nuestra propia heridas, no vamos a poder trabajarlo. Y piensan, cuando esté pensando en eso, piensa en lo liberador que sería dejar atrás todo ese sentimiento que tenemos con el resentimiento, toda esa amargura que, se, que nos causa el resentimiento. Así que vamos a reconocerlo y, y de verdad querer trabajarlo creo que es el primer paso para empezar a trabajar con él. Algo también que en mi caso personal y quizá a ustedes les pueda ayudar es escribirlo. Yo creo que cuando empezamos, que es una técnica que a mí me funciona para mucha otra cosa, también para reflexionar en un tema, el hecho de escribirlo, yo siento que le quita un poco de solidez y de peso a todo eso que estamos, que cuando solamente lo estamos teniendo en la mente, repitiendo, repitiendo, quizás poniendo por escrito nos permite ver otras perspectivas, otra manera de enfocarlo, ¿no? O mirar, o mirar la situación con mucha más claridad. Otra si no te gusta escribir y tú prefieres hablarlo, si, si tienes un buen amigo con quien tú puedas compartirlo, también eso ayuda mucho porque, te digo, es como si no estuviera cargando un costado de, de piedra encima de los hombros y por un momento te lo, lo baja y lo pones en el piso. ¡Uf! ¡Qué alivio! Así como cuando tú le escribas o tienes la oportunidad de compartirlo con alguien, por lo menos que sea en, en un momento hay un alivio y te da también, como decía, otra perspectiva para enfocarlo, quizás verlo escrito o algo, algún comentario que, que tu, tu amigo o amiga te, te dice, te puede ayudar para quitarle esa solidez que le ponemos a la cosa cuando nos enfocamos mucho en algo, ¿no? Que no pasa a veces enfocados, no, y que tiene que ser así, porque fue así, porque no así, yo no acepto, no lo acepto, no lo acepto. Como los niños rabiosos ¿no? Así que para desolidificar un poquito eso, yo creo que esto, esta, este consejo puede ayudar a a soltar un poquito, ¿no? aflojar un poquito. Y otro punto sería también ver, identificar hacia, quién, hacia quiénes tenemos resentimiento. Y simplemente observar cuál ha sido nuestra participación en aplicar nuestras percepciones y los guiones que hemos hecho para recrear alrededor de la situación y ver si podemos mirar desde el punto de vista de, de la otra persona, si por un momento podemos ponernos en el lado de la persona que nosotros consideramos que nos ofendió o que nos causó un daño. Y quizás podamos ver otros ángulos que no hemos visto. Quizás podemos no, no perdonar en la acción que recibimos, pero tener otra perspectiva que no sea tan, tan enfocada en este en este bloque que nosotros hemos solidificado. Así que, eso puede ser otra, otro tips, otra forma, una recomendación para, para ir trabajando con esto de, de resentimiento. ¿no? Y otra cosa importante que, que a veces se, se nos puede, no puede pasar por alto y que fue, <risa> fue una experiencia personal muy fuerte para mí, y revisar si hubo algo más detrás de nuestra reacción. Porque muchas veces, cuando nos sentimos señalados por algo, hace que se active algo que está dentro de nosotros, que ha estado ahí como guardadito. Por ejemplo, puede ser que tengamos sentimiento de culpa. ¿Qué fue lo que me pasó a mí, y me voy a permitir compartirle esta experiencia Hace años, este, yo tuve una situación muy fuerte de resentimiento con mi hermano porque en un momento dado él hizo una aseveración o un comentario sobre una decisión que yo había tomado de, de poner a mi mamá en un centro de cuidados. Y yo me enfurecí, pero le digo, fue terrible. Yo ahí no me aguanté ni me contuve, yo sí tuve el arrojo <risa> o la desfachate de decirle con todo a mi hermano, de descargar todo mi enojo, todo mi coraje con él y decirle cosas muy fuertes de, de las cuales yo me arrepentí después, pero después de un tiempo de, de observarla con otros ojos. Pero le digo que pasaron años, mi mamá falleció, pasaron años ocho años después, no sé, porque mi mamá falleció en el 2003 y yo fui a hacer el, el, el retiro de, bayas, de, de tres meses de Vallasatua en el 2012 y ahí, cuando estábamos trabajando con esta emoción en el proceso de purificación fue que yo finalmente descubrí que lo que me había dolido tanto a mí, lo que mi hermano me dijo, en realidad no fue lo que mi hermano me dijo, sino un sentimiento de culpa que yo tenía por la decisión que yo había tomado de poner a mi mamá en un centro de cuidado. Y fue súper fuerte, y, y súper fuerte, pero todo, todo este montaje que yo había hecho en relación a mi hermano y de la forma que le había dicho y de yo justificando cómo se atrevía, con qué cara, con qué criterio, con qué valores se viene a cuestionarme esta cosa a mí, se derrumbaron así. Claro, ahora tenía que trabajar con ese sentimiento de culpa que yo tenía, pero era algo que yo tenía que trabajar conmigo, era mi problema personal, no, no venía de lo que mi hermano me dijo, pero eso que él dijo tocó un botón sensible en mí, y como muchas veces, pues obviamente no queremos enfocarnos en lo, en lo que nos corresponde a nosotros, lo que es nuestra responsabilidad, pues lo volqué, yo en ese caso lo volqué contra mi hermano y fueron años, no de que no dejamos de hablar, pero de que sí había una fractura seria en la relación, ¿no? y, y a veces no tenemos esa oportunidad de, de, de asistir a un retiro y revisar esto, pero por eso lo pongo aquí como una sugerencia de mirar si aparte de, de lo que nosotros estamos percibiendo o de la ofensa real que estamos recibiendo, si hay algo más detrás que hace que nos exacerbemos más esa acción o ese comentario o esa acción que recibimos de otra persona. Porque puede darse el caso. Yo puedo, soy testigo de que, de que se puede dar el caso y que es muy muy muy doloroso no, no, no poder darnos cuenta de eso. Y, y por eso destruir relaciones que son importantes para nosotros. Así que te lo dejo ahí para que también lo contemplen ¿no? en sus reflexiones. ¿no? Así que. Por último, el antídoto perfecto para el resentimiento es ¿eh? el perdón. ¿Mm? Pero, para entrar en un proceso de perdonar, es importante que reconozcamos que sí pasó, que sí fue dañino, que sí tuvo un efecto en nosotros y que tenemos que trabajarlo y que lo queremos trabajar. También con el perdón, reconocer que al perdonar, nosotros somos los que estamos beneficiados. O sea, no estamos perdonando para que la otra persona se sienta bien. Estamos perdonando para beneficio de nosotros. Soltar esa carga de resentimiento, la verdad, que vale la pena hacer el esfuerzo. Así que, perdonar no significa que, que ignoramos lo que ha pasado. O que quien nos hizo el daño esté libre de culpa. Es tomar una decisión consciente de liberarnos a nosotros mismos de la carga, el dolor y el estrés de estar aferrados a un sentimiento de resentimiento. Porque es lo que pasa, nos aferramos de una manera un poco ilógica a un sentimiento que nos hace sufrir. Entonces, tenemos que sacar el valor y hacer lo que tenemos que hacer para, para ir soltando eso. Claro, este, el perdón lo estoy resumiendo aquí como, una, como un consejo. Es eh, algo a explorar con, con más detalle cómo se da ese proceso del perdón. Este, yo creo, estoy segura, que, que en plática pasada ya Dancho ha hablado sobre el perdón, así que pueden buscar en, en los archivos de en nuestro canal y seguro van a encontrar algo. A futuro puede ser que hagamos otra, alguna plática enfocada en el perdón para puntualizar más cómo es todo ese proceso, ¿no? Por aquí lo estamos poniendo como una herramienta y claro, haciendo también la salvedad que cuando estamos hablando de soltar y perdonar, nos estamos refiriendo a una situación del pasado. Ya dijimos al inicio que en su sentimiento estamos trabajando con situaciones del pasado. Pero hago la, la, la salvedad porque esto no es un método para seguir en situaciones dañinas que están ocurriendo actualmente. Ya ahí tendríamos que un caso diferente y tendríamos que ver en ese caso cómo trabajar para parar, parar si estamos recibiendo un daño o un abuso en este momento que solamente estar consciente que este consejo o esta herramienta del perdón no aplica, aplica a situaciones que ya son del pasado ¿no? también otra un poquito una advertencia aquí también es que en caso de, de, de situaciones que nos llevan a resentimiento fuerte como el abuso el maltrato se tiene que dar un proceso de sanación donde hay que ir muy lento y no se puede trabajar solamente con conceptualizar y e soltando o sea, se requiere de mucha delicadeza amor tiempo determinación y lo más probable que también se necesite buscar ayuda profesional así que solamente tener eso en mente y para concluir, me gustaría dejarle con una cita para que la vayan reflexionando en su, en su, su rato libre o cuando tengan un espacio por ahí, que estén pensando mmm, si están viviendo con algún resentimiento en su vida. Si no tienen ninguno maravilloso, eso sería excelente. Pero si de momento se presenta uno, tienen actualmente un están pasando viviendo esta emoción de resentimiento creo que esta frase que es de el doctor norma norman bissemper que fue fundador de la teoría del pensamiento positivo quizás nos puede dar un poquito de de base para ir reflexionando entonces te la quiero leer para que no ponerle mi propia palabra y cambiar y tener, meterme en problemas de derecho de autor. Así que la, la cita dice, el resentimiento no daña a la persona contra la cual usted mantiene esta emoción. Todo lo contrario. El resentimiento lo está comiendo por dentro a usted. Así que, como decía también Nelson Mandela en su cita, no seamos prisioneros de nuestros resentimientos. Busquemos la manera de ir saliendo de ese laberinto que a veces parece sin salida, donde estamos rumiando una y otra vez, una y otra vez una situación, pero sabemos que hay salida, sabemos que hay opciones, y solamente tenemos que armarnos de valor y ir por ello. Así que les deseo que tengan un resto de domingo muy fructífero y no olviden siempre sonreír. Mientras estamos respirando, estamos vivos y eso es motivo suficiente para sonreír y estar agradecido. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. ¿Cuándo será? No sé. Que estén muy bien.